Muy interesante, eh, creo que refleja mucho la historia política de, de Néstor. Realmente Néstor Kirchner fue un presidente de los mejores que tuvo el país, de los últimos presidentes prácticamente, bueno, incomparables. Realmente por la calidad humana, por la atención permanente, por su capacidad política... Y además, tengo que hablar de una anécdota que pasó acá en Corrientes. Néstor Kirchner fue presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. La última reunión que hizo el Consejo Nacional del Partido Justicialista fue acá en Corrientes, antes que él fallezca fue en el año 2010, donde se hizo el Hotel Guaraní y estuvieron todos los consejeros acompañando a Néstor Kirchner. Yo en esa oportunidad estuve, por supuesto, en la reunión del Consejo Nacional, porque era el presidente del Partido Justicialista acá en la provincia de Corrientes. Bueno, la verdad que lo es acá, la verdad que un verdadero éxito, y bueno, poder compartir con el autor del libro eh, las anécdotas de, de Néstor y el lado humano, y el lado doctrinario y de convicciones de Néstor, la verdad que de primera mano con alguien que compartió el día a día con él es un privilegio. Y en lo personal, bueno, el hecho que tuve la oportunidad de poder conocerlo a Néstor, aquel Néstor que en aquel año 2001-2002 empezaba a transitar un, un sueño en la peor época del país, y luego luego fue convirtiendo en realidad. Nosotros que por ahí vivimos, tuvimos la suerte de vivir la experiencia de haber compartido a ese Néstor antes de ser presidente, y luego de ser presidente, sabemos que estamos hablando de un hombre que realmente vino a cambiar, a cambiar el país y a cambiar la política del país sobre todo. Bueno, para nosotros siempre es importante porque eh, cada vez que se convoca, en este caso un libro con el nombre Néstor, tiene mucha potencia para la militancia. ¿No? Cualquier convocatoria donde esté Néstor desde el medio, donde esté Cristina, significa masividad, porque son mucha la gente que le tienen afecto del arco político, sindical y gente suelta también, entonces, la importancia de hoy es terminar el año recordándolo a Néstor, pensando en el 2023, y con el título, ¿no? el hombre el que lo cambió todo, nosotros sentimos que seguimos siendo el cambio, somos el cambio, y nuestra fuerza política es la que ha propuesto las grandes transformaciones que hoy perduran en la Argentina, así que, Estamos orgullosos de eso y también agradecidos porque el topo haya venido a corriente a presentar el libro. Bueno, esto fue también una pensando, entonces en el 2023, juntar energía, juntar ganas, ¿crees que se logró el objetivo? Sí, por supuesto. Mucha gente joven, mucha gente grande. Eh, repito, el arco político. Y la verdad es que aquellos que, que siempre militamos para Néstor, vamos a estar presentes cada vez que haya una convocatoria, una presentación, o un simple llamado de compañero, en este caso como el topo que ha sido fiel, leal a la familia Kirchner y que esa fidelidad y esa lealtad nos encuentran todos los días. ¿Una experiencia, tienen con Néstor Kirchner que nos pueda compartir? No, nosotros, nosotros, eh, alguna vez que vino Néstor al sindicato de Luis Fuerza, lo primero que hizo cuando estuvo en el sindicato de Luis Fuerza, que se hacía el Congreso del PJ, fue mirarnos a nosotros, a los que éramos más pibes en ese momento, estábamos en un grupo de la juventud, de la municipalidad, le dijimos, somos de la juventud de la municipalidad, y se acercó y nos gritó, usted tiene que militar por la patria, no por la municipalidad. Y yo siempre me acuerdo de eso, porque de hecho, luego de eso, 2009, nos no incorporamos en lo que era la organización, que es la Cámpora, y, y bueno, hoy hoy es lo que es, hoy seguimos llevando al proyecto de país que él nos enseñó. Vamos, nos encontramos ahora con Jorge Topo, devoto, luego de la presentación el, el del libro, autor él, Néstor, el hombre que lo cambió todo. Eh, Topo, antes que nada consultarte cómo vio el marco, Corrientes, qué le pareció, cómo vio la presentación eh, Por favor, sus palabras en este sentido, ¿no? Tarde, ¿Qué tal? No, feliz, feliz de volver venir acá a esta provincia Yo lo comentaba vine hace muchos años con un gran dirigente de la cultura Peronista Con el Canca, este mismo lugar Y una alegría que el, el libro me permita volver a, a reencontrarme con viejos compañeros y, y con nuevos compañeros que no conozco eh, entre otras cosas Néstor hace eso que nos revolvamos a reencontrar el libro es la excusa y redoblar nuestro compromiso con la militancia política y esperando que, que podamos reconstruir nuevamente un espacio que nos lleve a la victoria del el 23 en este, ¿Cómo consultarle respecto a.? Bueno, lo, hoy hubo un gran marco de jóvenes presentes, ¿no? ¿Qué le pareció esto en el sentido, de cómo lo resalta también en este sentido? No, no, no eh, la garantía de que de que este proyecto tiene continuidad en el tiempo es que hoy el 50% de las personas que estaban acá, de los compañeros que estaban acá, no pasaron los 30 años. Eso es maravilloso que los jóvenes se sientan convocados por, por el libro, por este evento. Y la manera que tiene el peronismo de seguir avanzando es que los jóvenes se vayan comprometidos, me pareció extraordinario. Eh, con, por último, consultarle bueno, el marco de, todo, en este, de este libro, si nos puedes contar un poco, esta es una recopilación de anécdotas, ¿no? ¿Cuál le pareció a usted la más interesante o la más llamativa de todas las anécdotas que pudo recoger? Hay varias. La de Fernanda Roberta es, es digna de ser leída, la de Oscar Parrilli también. Y un, un hecho destacado que, que el Papa me dio, me escribí con el Papa, está en el libro, la carta de evolución de él, que me permitió transcribir la homilía que él realizó el día siguiente al fallecimiento de Néstor. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.